Buenas, hoy analizamos la siguiente oración. ¿Qué risas hicimos los dos? Sacamos la chuleta y, como siempre, primer paso, lee y comprende la oración. Es muy importante comprender la oración de hoy, porque ¿quiénes hicimos risas? Hicimos nosotros, ¿no? Ya, pero ¿quiénes somos esos nosotros? Es muy importante comp haber comprendido bien la oración. Segundo paso, rodea el verbo principal. ¿Qué risas hicimos? Hay un solo verbo, por lo tanto, es una oración simple. Tercer paso, subraya el sujeto. ¿Cómo se halla el sujeto? Preguntándole al verbo principal quiénes. ¿Quiénes hicimos? La respuesta es nosotros, pero por eso teníamos que comprender bien la oración. ¿Quiénes somos nosotros? Los dos es el sintagma nominal sujeto, donde dos es el núcleo y los es un determinante. Analizado, por lo tanto, el sujeto, vamos al siguiente paso, que es subraya el predicado. Ya sabemos que predicado es todo aquello que no es sujeto. Por lo tanto, el predicado es qué risas hicimos. Sintagma verbal, predicado verbal. ¿Por qué predicado verbal? Porque hicimos, no es verbo ser, estar o parecer. Por eso es predicado verbal. ¿Y por qué es sintagma verbal? Porque el núcleo es un verbo. Núcleo del predicado, un verbo que es hicimos. Sacamos la chuleta, ya sabemos que es un predicado verbal, y el primer paso es hallar el complemento directo. ¿Cómo se halla el complemento directo? Preguntándole al verbo qué. ¿Qué hicimos? Unas risas hicimos, ¿no? Qué risas es lo que hicimos. Sintagma nominal, complemento directo, qué risas. ¿Por qué sintagma nominal? Porque risas es el sustantivo núcleo y que es un determinante exclamativo. Si no estamos muy seguros de que qué risas sea el complemento directo recurrimos al truco. El truco era sustituir el complemento directo por lola los las lola los las lola los las lola los las. Muy bien. Los dos hicimos risas. Los dos las hicimos. Se puede sustituir risas, se puede sustituir qué risas por las. Lola, los, las. Lola, los, las. Si sí, no, se puede decir los dos hicim, las hicimos. Los dos hicimos risas, los dos las hicimos. Por lo tanto, es correcto. qué risas es el complemento directo. Como era una oración muy breve, no hay más palabras que analizar, así que así queda analizada ya la oración qué risas hicimos los dos.